digital y ya se ha recibido la primera actualización para iOS 1.10 y para Android la 0.310, vamos a darle a actualizar y vamos a ver los nuevos cambios que hay, así te puedo comentar que se han mejorado los textos, la memoria para que todo cargue mucho más rápido y luego también lo bueno que podemos es que se puede cambiar el perfil de nuestro personaje que antes solo se podía hacer al inicio. Vale, pues eh, luego también el tema sistema de huellas, cuando nos acercábamos a un Pokémon te marcaba pues 3, 2, 1 huellas o que estamos cerca ese, ese sistema también lo han eliminado porque no sabían cómo corregirlo Vale, pues creo que ya está a punto de instalarse, queda poquito para que veamos las nuevas mejoras que hay en Pokémon GO Vale, ya está instalado Ya estamos en el nuevo Pokémon GO de IOS eh, 1.10, eh, como puedes ver el sistema de huellas cuando estemos cerca de un Pokémon ya desaparecido, no está. Luego la otra opción es cuando estamos eh, para transferir un Pokémon, antes aparecía abajo del todo, ahora veis este menú que aquí aparece aquí abajo, le damos y te da la oportunidad de hacer transferir o oh, también muy importante, podemos darle a favorito. ¿Por qué es importante darle a favorito? Si lo tenemos favorito, un personaje, como puedes ver aquí arriba, eh, evitamos que pueda ser transferido. Y así, pues, algún, de algún error que tengamos algún día, si no, nos equivoquemos, no va a poder ser transferido y lo podemos perder por error. Luego, también el sistema de. de logros eh, ha sido mejorado. Luego, los sistemas. A ver. Aquí. Han sido cambiados las actualizaciones, los, los artwork eh, han sido mejorados y también rediseñados de nuevo. Y luego también lo que tenemos que ver es nuestro perfil de usuario que lo podemos personalizar. Antes solo se podía personalizar al principio, pero ahora ves ya nos deja personalizarlo y cambiarlo a nuestro gusto. Luego, como también te he comentado, ha cargado muchísimo más rápido que antes. Es una mejora que ha habido de la memoria, optimización de la, actualización en la memoria. Y como puedes ver también, eh, según han comentado, se ha hecho un rediseño de los gimnasios. Las animaciones se han corregido, ahora se pueden leer mejor eh, los puntos de combate. Y también algún otro cambio en las fuentes en general. Esos son algunos de los cambios que podéis ver en Pokémon GO, la última actualización para iOS y para Android. Si queréis seguir recibiendo noticias sobre Pokémon GO y otros juegos, suscribiros al canal y dar me gusta al vídeo. Hasta la próxima, chicos.